Señoras y señores, ya está todo listo para vivir. La adrenalina recorre todo tu cuerpo. Eso significa que algo está por suceder. ¡Vamos, vasco! ¡Que explote! sonido activado el sonido se convierte en silencio <risa> We'll cuerpo se empieza a mover, ahora solo faltas vos.